—Lo primero —decía— es que el pueblo esté contento, que estén todos contentos de vivir. El contentamiento de vivir es lo primero de todo. Nadie debe querer morirse hasta que Dios quiera. —Pues yo sí —le dijo una vez una recién viuda—. Yo quiero seguir a mi marido. —¿Y para qué? —le respondió—. Quédate aquí para encomendar su alma a Dios. —En una boda —dijo una vez—. ¡Ay, si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino, en un vinillo que por mucho que de él se bebiera, alegrara siempre sin emborrachar nunca, o por lo menos, ¡con una borrachera alegre! Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros. El jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada, y con tres hijos que le ayudaban, hacía de payaso. Mientras él estaba en la plaza del pueblo, Haciendo reír a los niños y aún a los grandes, ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños. Y escoltada por don Manuel, que luego, en un rincón de la cuadra de la posada, le ayudó a bien morir. Y cuando, acabada la fiesta, supo el pueblo y supo el payaso la tragedia, fuéronse todos a la posada, y el pobre hombre, diciendo con llanto en la voz, «¡Bien se dice, señor cura, que es usted todo un santo!». Se acercó a éste, queriendo tomarle la mano para besársela, pero don Manuel se adelantó y, tomándosela al payaso, pronunció ante todos, «El santo eres tú, honrado payaso. Te vi trabajar». Y comprendí que no sólo lo haces para dar pan a tus hijos, sino también para dar alegría a los de los otros, y yo te digo que tu mujer, la madre de tus hijos, a quien he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas, descansa en el Señor, y que tú irás a juntarte con ella, ya que te paguen riendo los ángeles, a los que haces reír en el cielo de contento. Y todos, niños y grandes, Lloraban y lloraban tanto de pena como de un misterioso contento en que la pena se ahogaba. Y más tarde, recordando aquel solemne rato, he comprendido que la alegría imperturbable de don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba a los ojos y a los oídos de los demás.